si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo aquel que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá